La CADERT es la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. Es un acuerdo político entre los ocho países del sistema de la integración centroamericana, eh, que son desde Belice hasta Panamá, más la República Dominicana, en la cual este, los países se han puesto de acuerdo para promover el desarrollo rural eh, con un enfoque de participación e inclusión de actores eh, sociales. ¿verdad? entonces es una tarea que se desarrolla conjuntamente entre las autoridades de los gobiernos nacionales de los gobiernos locales pero con mucha participación de las organizaciones de los territorios que representan a diversos tipos de movimientos de la gente productores mujeres jóvenes ¿verdad? y y actualmente se ejecuta a nivel de 65 territorios en todo Centroamérica y República Dominicana. Hay tres tipos de territorios, aquellos que selecciona cada uno de los países según sus propios criterios, hay un, que son la gran mayoría ¿verdad? y que varían de país entre, eh, entre país y país. También están los territorios transfronterizos, eh, que son... Eh, ...son estratégicos para la integración regional... ...que es, son las costuras que unen, como dicen por ahí... ...a los países, ¿verdad?... ...y en los cuales son muchas veces zonas de conflicto... ...aquí se quiere eh, desarrollar y potenciar... ...el desarrollo de esas zonas, eh, trans, zonas fronterizas de forma conjunta... ...porque la mayoría son territorios rurales, ¿verdad?... Eh, ...y un tercer grupo de territorios que son unidos por características especiales. Y el mejor ejemplo que tenemos es el caso del de, eh, territorio afín de los pueblos garífunas que están en cuatro países, pero que mantienen una identidad cultural eh, histórica que está estrechamente vinculado a sus pueblos y que en el marco de la cadera han logrado organización, planificación y proyectos conjuntos. ¿no? mayor éxito de la caderta, ha sido convertirse en una plataforma y que articula las los acuerdos de los países en el marco del SICA con las políticas nacionales que están ejecutando en cada uno de ellos pero lograr que eso llegue a los territorios concretos, a toda esa gran red de territorios que se han venido sumando al esfuerzo de la CADER. entonces eso es, es un esfuerzo meritorio porque es una de las formas más concretas en que la integración regional llega a la población. ¿verdad? A través de acciones concretas que benefician y cambian este, las condiciones de vida o pretenden hacer cambiar las condiciones de vida de la gente. ¿verdad? Y eso nos parece que es un éxito importante porque es la integración en función de la gente. No solamente en términos de comercio, no solamente en términos de, de, de fronteras, sino también en términos de la gente y del bienestar de la gente. ¿verdad? Entonces se ha creado una gran red de actores, de actores de los territorios, de los gobiernos, de la integración que están, y de la cooperación internacional, que están uniendo sus recursos en una misma dirección. Eso es un logro importante. Un reto es una mayor intersectorialidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que el desarrollo rural ya no es solamente visto como desarrollo agrícola. El desarrollo cultural, desarrollo social, desarrollo ambiental, ¿verdad? O en general, un desarrollo más sostenible e integral. Y eso tenemos que incorporarlo o fortalecerlo en el marco de la cadera. Estamos dando pasos importantes en la incorporación de diversos grupos estratégicos, como son los jóvenes, las mujeres, los pueblos afrodescendientes, los grupos indígenas, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo con una visión más integral más intersectorial, eh, vinculando también eh, instituciones de otros sectores más allá del sector agropecuario. Este es un reto porque no es fácil, siempre es fácil decir que vamos a coordinar, pero hacerlo en los territorios, con los recursos que existen, es el reto que tenemos por ahora.